Amigos, espero tengan un buen día. Estamos para celebrar el Día de Muertos y los esperamos a todos con los brazos abiertos. El Día de Muertos es una celebración tradicional en México y otros países de Latinoamérica, para celebrar y honrar a nuestros seres queridos que han fallecido y que se celebra en noviembre los días primeros para los niños y el día 2 para los adultos. La celebración de los fieles difuntos en México tiene su origen en la época prehispánica, de acuerdo a los historiadores. Los mexicas tenían varios periodos a lo largo del año para celebrar a sus muertos. Los más importantes se realizaban al terminar la cosecha, entre los meses de septiembre y noviembre. Dentro de las costumbres para recibir a nuestros seres queridos, se elaboran altares con flores de sushi, papel picado, alimentos y bebidas de sus preferencias, las fotografías de los agasajados y sin faltar el copán, que es un elemento prehispánico que limpia y purifica las energías de un lugar y las de quien lo utiliza. El incienso santifica el ambiente dentro del ritual que se efectúa. Es darle la bienvenida convivir con oraciones, rezos y recuerdos, aunque sea con un día, dependiendo de las costumbres y tradiciones de cada familia. Otra de las costumbres de México y de acuerdo con la leyenda popular, cada año en la noche del primero al 2 de noviembre, difuntos Regresan a la tierra para disfrutar de las ofrendas de sus familiares. Dejaron en casa o alrededor de su tumba, en esos días los panteones mexicanos se llenan de música, color y olor a comida. Y las fiestas se extienden durante toda la noche entre bailes y leyendas. Dentro del folclore mexicano para la ocasión son las famosas calaveritas que están escritas en forma de verso o rima y que está dedicado a amigos, familiares o echarle tierrita a políticos por sus buenas o malas funciones pasadas. No es fácil decir lo que uno piensa de los demás por eso las calaveras constituyen una forma de literatura valiente pero para el mexicano con su vocabulario florido esto no es un obstáculo y dijo mi abuelita a mí la calavera pela bien existen varios tipos de calaveritas para la novia la esposa el amigo el empresario, el político, etc. Es Escuchemos algo. A mis amigos, yo les digo que la vida es efímera y la muerte eterna, pero aún así prefiero el momento, ya que en este mundo canica nada es verdad, nada es mentira, y que la placa me está mirando con disimulado desdén. Por lo tanto, yo me alejo y de pronto ella me detiene y de un empujón me manda al panteón. No es más grande aquel que más espacio ocupa, sino aquel que más vacío deja en su ausencia.